Gracias, presidente. Mire, señora Ayuso, yo hoy le podría hablar de muchas cosas. Le podría hablar, por ejemplo, de que mientras ustedes le perdonan miles de millones de euros cada año a los superricos de la Comunidad de Madrid, en ese centro de hortaleza al que usted se mencionaba, que tiene 35 plazas, hay cada noche durmiendo más de 130 menores... ...que duermen en colchonetas y que a veces duermen hasta en los pasillos. Le podría hablar de menores que no tienen derecho, por ejemplo, a tener dinero para comprar un bocadillo... ...o, que, o tener dinero, por ejemplo, para comprar un abono transporte... ...o tener derecho a que una persona les pueda acompañar al médico cuando lo necesiten. Le podría hablar hoy, señora Ayuso, de que mientras usted mmm, se llena la boca diciendo que Madrid es la región... ...de las segundas oportunidades, ¿no? que esto lo ha dicho en, en varias ocasiones... Hay cientos de menores a los que no les dejan ni estudiar ni trabajar porque no les dan los papeles para ello. Les podría decir también, señora Ayuso, que precisamente son ustedes, Partido Popular y Ciudadanos, quienes están generando ese caldo de cultivo que luego aprovechan sus amigos de Vox para poner la diana sobre unos menores cuyo único delito ha sido estar solos en nuestro país. Como ya nos vamos conociendo, señor Ayuso, yo creo que a usted esto le da bastante igual. Y por eso me voy a remitir exclusivamente a una situación que se ha dado en el día de ayer... Una situación que yo creo que es grave y es que su consejero de Políticas Sociales ha decidido en el día de ayer dejar caer el pacto sobre los menores extranjeros no acompañados precisamente porque el partido de Vox ha decidido pues, no participar. Es decir, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, sostenido por Partido Popular y por Ciudadanos, ha decidido condicionar la viabilidad del pacto a los deseos de una fuerza política que se dedica a criminalizar, a estigmatizar y a incitar al odio contra los menores, insisto, unos menores cuyo único delito es estar solos en nuestro país. Y esto significa sencillamente, señora Ayuso, que ustedes son rehenes y que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, insisto, sostenido por Partido Popular y por Ciudadanos, está secuestrado por la extrema derecha. Pero lo más preocupante, señora Ayuso yo creo que no es lo que sucedió ayer. Lo más preocupante probablemente es lo que puede llegar a suceder a lo largo de toda esta legislatura. ¿Cuántas iniciativas parlamentarias, cuántas leyes, cuántas partidas presupuestarias se van a quedar en el cajón por el capricho de los señores de Vox? ¿Qué van a hacer, por ejemplo, cuando la Comisión Europea nos pida adoptar medidas contra el cambio climático? ¿Qué van a hacer cuando haya que aprobar una partida presupuestaria para luchar contra las violencias machistas? ¿O cuando haya que enfrentar desde las instituciones públicas una agresión homófoba, como ha sucedido en algunas ocasiones en la Comunidad Madrid. ¿Van a seguir siendo ustedes marionetas en manos de la extrema derecha? Mire, eh, señores del PP y señores de Ciudadanos, en una semana ustedes cumplen 100 días de gobierno y lo más grave no es que hayan perdido estos 100 días, lo más grave son los más de tres años que le pueden quedar a un gobierno que está sostenido por un partido que considera que el feminismo es cáncer y que los menores solos son manadas. Gracias.